Estamos viviendo un tiempo donde las almas buscan la respuesta, tal vez en el alcohol. Muchas veces el hombre busca la respuesta, tal vez en la brujería. Muchas veces el hombre busca la respuesta en lugares que son pasajeros. Pero en esta noche Dios me ha traído para decirte a ti, querida persona, que tú me estás escuchando. Ahí donde estás, que Jesús te ama. Dice Juan 3.16 que de tal manera amó Él al mundo que envió a su Hijo. Él envió a su Hijo no solamente por el rico. Él no envió a su Hijo solamente por aquel que tiene riquezas, Él envió a su Hijo por aquel que el mundo lo menosprecia, por aquella persona que el mundo no da nada por Él. Jesús vino a morir por cada uno de nosotros. Pero ¿sabes algo cuál es el propósito de que Él haya venido a morir en la cruz del Calvario? ¿Por qué Jesús te ama tanto? ¿Por qué Jesús ama tanto esta creación? ¿Por qué Jesús tiene misericordia de nosotros? Porque Dios pudiendo enviar a un ángel? Jesús levantó la mano y dijo, yo voy. ¿Pudiendo enviar a un arcángel? Jesús levantando la mano dijo, yo voy y muero por ellos. Jesús dijo, yo voy y muero por el drogadicto. Jesús dijo, yo voy y muero por aquella familia que está destruida. Yo voy y muero por aquella mujer que tal vez se encuentra sola. ¿Y sabes algo? Mientras escudriñaba la palabra de Dios me he dado cuenta que sin Jesús tú y yo no somos nada yo como joven me he dado cuenta que la mayor decisión en esta vida que tenemos es aceptar a Cristo no es tal vez con quién te vas a casar no es tal vez el carro del año que tú quieres la mayor decisión que tú tienes como persona es recibir a Jesús en tu corazón dice la palabra de Dios acuérdate tu, de tu creador en los días de tu juventud y no solamente el joven se tiene que acordar de que hay un creador en el cielo. No solamente el joven se tiene que acordar y tiene que recibir a Cristo. La salvación es para todo aquel que está dispuesto a recibirla. Dice en Juan capítulo 8, habla sobre la mujer adúltera. Y dice la palabra de Dios que los fariseos, los escribas, algunos religiosos del tiempo pasado trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio y le dijeron a Jesús... Jesús, queremos apedrear a aquella mujer Aquellos aquellos hombres juzgaban a aquella mujer por su apariencia Aquellos hombres la querían matar por causa de su pecado Pero le dijeron a Jesús, pero tú qué dices ¿Sabes algo hoy Dios qué dice de ti? Porque muchas veces el hombre te señala Tal vez muchos te han dado la espalda Tal vez muchos ven tu condición Tal vez muchos ven que tal vez tomas, que tal vez usas drogas y mucha gente te menosprecia, pero yo creo la palabra de Dios que dice que a lo vil y a lo, a lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios, cada uno de nosotros los que estamos aquí, los que hemos recibido a Jesús. Te Queremos decir que Dios sigue rompiendo las cadenas Que Dios sigue sanando al enfermo Que Dios sigue resucitando a los muertos Pero al Jesús que te estamos hablando en este lugar No es un Jesús que está crucificado aún No es un Jesús que se encuentra en un cuadro Es un Jesús que creó los cielos y la tierra Es un Jesús que sigue levantando a las personas Que sigue, que sigue levantando al menospreciado Pero yo quiero decirte hoy en día ¿Qué hacemos tú y yo para Jesús? Muchas veces el hombre te invita, ven vamos a tomar, y el hombre va y toma. Muchas veces al joven le dicen, ven vamos a la quinceñera, y ahí va el joven a la quinceñera. Pero cuando se nos habla de Jesús, muchas veces le damos la espalda. Pero yo quiero decirte que al Dios que yo sirvo es un Dios de misericordia. Que cuando el hombre no da nada por ti, que cuando el hombre te tiene por basura, hay un Jesús que te levanta, dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos que Él es el que rescata tu vida del hoyo Él es el que rescata tu vida y te corona de favores yo no sé querida persona en qué condición tú estás yo no sé en qué hoyo te encuentras tal vez te encuentras en el hoyo de la soledad tal vez te encuentras en el hoyo de la depresión tal vez tú te preguntas a ti mismo qué sentido tiene la vida para qué he sido formado en el vientre de mi madre por qué me siento abatido, por qué me siento solo porque no hay nadie a mi lado. Porque a mi juventud siento que la vida no, no vale nada. Y muchas veces el anciano dice, no he logrado las cosas que quise en mi juventud por las malas decisiones que he tomado. Sabes, los seres humanos tenemos muchas decisiones. Y muchas veces nosotros nos miramos al espejo y decimos, no he logrado los sueños que yo quería lograr desde mi niñez. Desde niño yo decía, yo quería ser bombero y terminé tal vez trabajando en otro lugar. Muchos de mis sueños no se han cumplido, pero dice la palabra de Dios en el libro de los salmos, deleítate a sí mismo en Jehová y él concederá las peticiones de tu corazón. Tal vez no hay solución en tu familia, tal vez el médico te ha dicho que te, vas, te quedan unos días de vida, pero yo quiero decirte que en esta noche se encuentra el médico de médicos. Tal vez tu familiar está en una cárcel y dijeron que ya no va a salir, pero nosotros servimos al abogado de abogados que sigue libertando al cautivo, que sigue sanando al enfermo. Dice la palabra de Dios que había una mujer que padecía de flujo de sangre, y aquella mujer había gastado todo lo que tenía en los médicos aquella mujer había gastado todo lo que tenía para poder curar su enfermedad y dice la palabra de Dios que había gastado todo y que le iba peor sabes algo pero algo que me impresiona la palabra de Dios que dice pero cuando yo hablar de Jesús aquella mujer dijo si tan solo tocar el borde de su manto seré salva Aquella mujer había pasado 12 años de dolor. Aquella mujer había pasado 12 años con aquel flujo y nada la podía sanar. Yo no sé cuántos años tú tienes con tal vez con un dolor en tu corazón. Yo no sé cuántos años tienes de tristeza. Yo no sé cuántos años tienes con esa enfermedad en tu cuerpo. Aquella mujer tenía 12 años, pero aquella mujer dijo y oyó hablar de Jesús ese jesús que tiene misericordia de las personas ese jesús que sana al enfermo y aquella mujer escuchó que había un jesús que seguía levantando a las personas aquella mujer cuando oyó que jesús iba pasando por su ciudad aquella mujer dijo tengo que acercarme a aquel hombre para que me sane y sabes algo tal vez no has encontrado la respuesta tal vez nada has podido sanar tu enfermedad tal vez has gastado todo lo que tienes y no has encontrado la respuesta, pero en esta noche Dios te dice a través de su palabra, yo soy la respuesta Dios te dice a través de su palabra, yo soy la puerta el que por mí entra, entrará y saldrá y hallará pastos sabes algo, creo que tenemos que reflexionar la, cena, la semana pasada estábamos unos hermanos de la iglesia platicando y en eso como a la noche Salió un joven pidiendo auxilio y nos dice, ayúdeme por favor, porque mi hermana se acaba de morir. Y aquel joven estaba gritando, y aquel joven decía, mi hermana se acaba de morir. Y cuando yo veía las lágrimas de aquel joven me conmovía, pero su hermana estaba en el segundo piso de su casa y cuando subimos, vi a aquella joven que acababa de ser muerta, murió por sobredosis y cuando yo vi a aquella joven, Dios trataba mi corazón porque muchas veces nosotros pensamos que vamos a ser eternos aquí en la tierra muchas veces nosotros pensamos que nos quedan muchos años de vida así como aquel rico insensato que decía no, me, me gozaré, comeré y beberé porque tengo muchas riquezas pero en aquella noche Dios le dijo necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que tienes de quién será y yo pensaba dentro de mi corazón y yo decía aquella joven nunca se imaginó que era el último día de su vida aquella joven nunca se imaginó que era el último día que veía a su madre aquella joven nunca se imaginó que era el último día que iba a poder sentir el aire y sabes algo yo te digo, valora la vida y sabes cómo se valora la vida abriendo tu corazón a Jesús no hay nada más hermoso que abrir tu corazón a Jesús aquella joven murió de sobredosis y sabes algo, muchas veces nosotros pensamos en lo terrenal, pensamos en tener la mejor casa, pensamos en tener el mejor carro, pero no te has puesto a pensar a dónde va tu alma, a dónde va tu alma cuando tú dejes de respirar, a dónde es que va tu alma. El joven no piensa a dónde va su alma, muchas veces el joven solamente quiere deleitarse en los deseos de este mundo, pero no se quiere deleitar en Dios. Yo he conocido como joven a un Jesús A un Jesús que no es religión A un Jesús que no es doctrina A un Jesús que es tu amigo fiel Que en los momentos que sientes que no puedes Ahí está Jesús a tu lado En los momentos que tú derramas lágrimas Ahí está Jesús secando aquellas lágrimas Jesús no es una religión Jesús no es una doctrina Jesús es un, es un hombre que rompe las cadenas Jesús es alguien más que Dios Jesús es tu amigo y es un amigo fiel sabes algo nosotros vemos en qué condición se encuentra esta ciudad dice la palabra de Dios en el libro de crónicas que si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y me buscan y oran y se humillan delante de mí, yo sanaré su tierra y muchas veces el ser humano le echa la culpa a Dios dice si Dios existe porque hay hambre si Dios existe, ¿por qué hay tanto muerto en esta ciudad? Si Dios existe, ¿por qué no quita la violencia? Pero ¿sabes algo para que Dios haga algo en esta ciudad? Ciudad Juárez se tiene que humillar delante de la presencia de Dios. Tú como persona tienes que reconocer, tienes que admitir que has pecado delante de la presencia de Dios. Yo quiero decirte, si tú no reconoces que has fallado ante Dios, no puede haber perdón de Dios. Porque dice la palabra de Dios que Él es fiel y justo para perdonar tu pecado. Cuando hay un corazón conflicto y humillado, ahí es donde entra la presencia de Dios. Ahí es donde Dios tra tra transforma las Biblias. Dice en 2 Corintios que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Yo como joven he experimentado el poder de Dios. Yo pasé una enfermedad que casi me quitaba la vida. Y en los momentos que tú sientes que te vas de este mundo... Lo último que tú piensas es, yo quiero vivir para conocer a Dios. En los momentos que tú sientes que te vas de esta tierra, lo que tú quieres hacer es abrazar a tu familia. Yo pasé por una enfermedad que me llevó al borde de la muerte, pero yo clamé a Dios. Y el médico me dijo, tú no tienes nada levántate y anda, ¿por qué? porque Dios me sanó de mi corazón tal vez el hombre me decía que me iba a morir pero yo sirvo a un Dios que da vida y vida en abundancia dice la palabra de Dios que el diablo vino a matar hurtar y destruir mas Dios vino a dar vida y vida en abundancia y yo en este lugar yo declaro vida y vida en abundancia sobre cada uno de nosotros ¿sabes algo? Dios sigue teniendo el mismo poder Dios sigue haciendo milagros Dios sigue haciendo prodigios en la vida de cada una de las personas. Y muchas veces me ha tocado ministrar. Y cuando estoy ministrando veo a jóvenes que no quieren saber de Jesús. Veo a jóvenes que rechazan a Jesús. Veo a personas que rechazan a Jesús. Pero ¿sabes algo? Dios tiene un propósito para tu vida. Que tú hayas nacido en la familia donde hayas nacido. Dios tiene un propósito para ti. Y muchas veces le decimos a Dios. Yo en lo personal, yo veía a mis padres que se peleaban. Y yo decía, Dios, ¿por qué permitiste que yo naciera en esta familia? A veces veía que padecíamos hambre. Y yo decía, Dios, ¿por qué otros tienen? Y nosotros padecemos hambre antes de conocer a Jesús. Yo antes pensaba y decía, me voy a meter de narco. Antes yo decía, voy a hacer riquezas en esta tierra pero había un hueco en mi corazón que nada lo podía llenar, pero un 31 de octubre, había una velada de jóvenes, y cuando yo llegué a aquella velada, yo buscaba la cerveza, yo buscaba, dije, ¿cómo ellos se divierten? Dije, ¿cómo ellos tienen una paz, tienen una luz que yo no he encontrado? Y yo decía, yo quiero lo que ellos tienen, y me dijeron, nosotros conocemos a Jesús, conocemos a un Dios que nos ha dado paz, quiere recibirlo, e inmediatamente yo abrí mi corazón a Dios y dije, Señor, entra a mi corazón, transfórmame. Yo quiero ser una nueva criatura. Mi corazón se siente triste, mi corazón se siente solo por los golpes que da la vida. Aquella mujer la querían apedrear. Yo no sé cuántas pedradas has recibido en tu corazón. Yo no sé cuántas palabras negativas el hombre ha dicho a tu vida. Yo no sé si tu padre tal vez no te amó. No sé si tu padre tal vez no te abraza. No sé si tú no has escuchado de tu madre un abrazo, o que te diga que te ama, pero yo quiero decirte que dice la palabra de Dios, que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá Aleluya. ¿Sabes algo? Aquí la palabra nos está diciendo que cuando el hombre te aparta y te hace un lado Dios viene con su espíritu para levantarte Aleluya. Que cuando el hombre te dice ya, ya te desechamos Dios viene y de lo pequeño hace algo grande Aleluya. En la palabra de Dios habla de hombres que eran menospreciados Habla de hombres que fueron desechados por el hombre es, el Mas Jesús tío. agarraba a aquellos hombres y los hacía algo yo conozco personas que fueron drogadictos y ahora están predicando la palabra del Señor. Yo conozco personas que estaban tiradas en el monumento. Aquellas personas tal vez estaban locas, pero cuando conocieron el poder de Dios, sus vidas fueron transformadas por el Espíritu Santo. Y sabes algo lo que te hablaba.